Si acompañamos a un paciente mayor hospitalizado con riesgo o síntomas de delirium, lo siguiente puede ayudar a la recuperación. El uso de gafas y audífonos, puesto que su ausencia puede causar o empeorar los delirios o alucinaciones. Ajustar los estímulos reduciendo luces y ruidos, eliminando sombras y reflejos, pero dejando un punto de luz tenue cuando oscurezca. Y explicarle lo que no comprenda, por ejemplo si se producen ruidos fuertes como truenos. Limitar el encamamiento todo lo posible. Reorientar a la persona poniendo el énfasis en las ideas coherentes de la conversación. No contradecir ni buscar el conflicto durante un delirio o ante alucinaciones. De hecho, no es necesario intervenir si no le ponen en peligro ni le causan angustia, pero ante delirios de robo es bueno permitir que guarden algo de dinero en un escondite conocido. Respetar el descanso nocturno, hablar tranquilamente y distraer con juegos como puzzles u otras actividades que le resulten agradables.